Bueno, yo llevo el cabello en la forma en que lo llevo, porque siento que soy hermosa de esa manera, eh, me siento empoderada, me siento regia, digna, eh, me siento liberada de la forma natural en que mi cabello es. Y es una forma de decirle al mundo que soy una mujer poderosa y que tengo un legado de ancestralidad, fuerza, resistencia y resiliencia en cada uno de estos cabellos ensortijados.